Tiene la palabra la senadora Mora. Gracias, señor presidente. Volvemos a tratar la necesidad del tramo de la línea férrea entre Algeciras y Bobadilla, que obviamente es fundamental para la zona, es fundamental para el puerto de Algeciras, que es el principal puerto en, en el estado que mueve más de 100 millones de toneladas al año y que solo puede dar salida a, a las mercancías a través del transporte terrestre por carretera, porque no existen las infraestructuras necesarias para hacerla por vía eh, férrea. Y de hecho, en el año 2017, gracias, hasta 600.000 camiones entraron en ese puerto precisamente eh, para transportar las mercancías, lo que hace aumentar además los problemas medioambientales eh, que tiene la zona. Es decir, bobadilla tiene que estar en servicio no por un compromiso de emociones, sino porque un reglamento de la Unión Europea del año 2013, Conectar Europa, obligaba a su puesta en funcionamiento en el 2020 y supone una inversión de 1.300 millones de euros. Es un tramo declarado prioritario por la Unión Europea. En esta moción, en la parte positiva, se comprometen a que esté ultimado, que no en funcionamiento como exige la Unión Europea, en el 2020 y la electrificación en el 2021. Pero en realidad, su dejación total y absoluta de estos diez últimos años, por lo que no ha estado en, puesto en funcionamiento esta infraestructura. Esta es la realidad. Y ahora, de repente, esto lo van a resolver en dos años. Seguramente, señor Andaluce, porque tiene a la población en pie de guerra luchando por esta infraestructura. Por pues la dejadez absoluta que, está, que tiene esta zona, porque hay un 30% de paro, un 40% de riesgo de pobreza infantil y porque seguramente los informes de Hacienda dicen que eh, su ciudad es la octava ciudad de España que menos destina en lucha contra la pobreza y promover el empleo. Solamente voy a hacerle dos preguntas sobre esta moción. Primera pregunta. Hace ya siete años que ustedes, señores del Partido Popular, a través del Gobierno bloquean la declaración de impacto ambiental que hace falta para que este proyecto eh, se ponga en funcionamiento, pero ahora de repente en esta moción que se va a terminar en dos años van a conseguir que siete pasos que todavía hacen falta se hagan en dos años aprobar y publicitar la declaración de impacto ambiental del proyecto, licitar y adjudicar la relación del proyecto constructivo, esperar que al adjudicatar la relación lo haga, iniciar expropiaciones y actas de ocupación, licitar la ejecución del proyecto constructivo y adjudicarlo, ejecutar todas las obras, ponerla en servicio en 2020, admitiendo la chapuza de inaugurar la obra y después electrificarlo un año después. Es esto así, entonces, ¿no? Lo que significa esta moción, que todo esto lo van a hacer en estos dos años, hasta el 2020. Me alegro. Segunda pregunta que le hago. La inversión que hace falta para esta obra son 1.300 millones y en, la, en los presupuestos que estamos tramitando ahora mismo en el Congreso la partida es de 28,5. Hombre, falta bastante, ¿eh? Hasta los 1.300 millones. Con este ritmo las obras no estarían hasta el 2077. Un poco raro, ¿no? Entiendo entonces que la moción, como ustedes la han introducido después del proyecto de ley de presupuesto, supondrá que van a introducir una enmienda en el trámite de enmienda del presupuesto en el Senado de hasta esos 1.300 millones. Me alegro. Esa enmienda nosotros se la vamos a apoyar. Como además me acaba de decir que la, a mi enmienda que eh, lo que nosotros decimos sobre el gasto va a estar para 2020, pues entiendo qué significa esto. Espero que sea así lo que dice esta moción. A nosotros, desde luego, jamás nos van a pillar en un renuncio donde nosotros no estemos siempre luchando con el pueblo del campo de Gibraltar para salir de la situación de abandono en la que se encuentra y en la que lo tienen. Nosotros nunca vamos a, estar, vamos a gastar hasta el último de nuestra fuerza, hasta que eh, esta línea ferroviaria esté, porque es esencial para la zona. Ustedes no tienen vergüenza en traernos una moción que en realidad no tiene ni objetivos, ni compromisos, ni presupuesto cuando en el pleno pasado sí hubo una que lo tenía y ustedes votaron que no, pero es que además esta semana en su ayuntamiento, señor Landaluce, nosotros le presentamos otra con proyectos eh, ejecución eh, presupuestario y objetivo y también la votaron que no. Realmente lo que parece es que trae esta moción, para lavarse la cara, que es lo que la están trayendo, esta moción lo único que hace es vender humo. Se pliegan a los intereses de Madrid, y esto, perdóname que le diga, no es defender Andalucía, sino que es más bien vender Andalucía. Gracias. gracias, senadora Por el grupo.